Para así a ¡Oh, Pobre hombre, qué manera de marchar. No le dieron casco ni instrumento que tocar. Qué vergüenza a la casa regresar. No